Adelante. Bueno, pues ya estamos en vivo y a todo color aquí con ustedes, mis amados. Sí. Eh, ¿Cómo están? Esperamos que estén, pues, disfrutando de un tiempo bien, bien, bien, bien agradable. Eh, porque, bueno, pues así lo queremos, lo, lo anhelamos y lo deseamos eh, en el Señor. Eh, vamos a estar aquí compartiendo con ustedes eh, pues una una reflexión más una reflexión más así es este, que anhelamos y que deseamos que el Señor pues primeramente eh, nos uh, dé de, de, de su luz de su sabiduría para que podamos Hacer, pues, el mejor trabajo posible. Amén, ¿verdad? así es. es. Que entonces, este... Eh, bueno, ya estamos aquí. Y ya estamos acá también. Ok. Se nos había movido tanto la pantalla. Se movió, sí. Así pues es. Pero ya, ya está ahí ajustada. Esperamos que nos estén viendo bien. Ok. Así es, así es. Eh, el tema, el tema de hoy, de estas reflexiones, cómo lograr la madurez, en este caso, pues, de la espiritual. La madurez espiritual, eh, así es. Esto es como todas las cosas de la vida. Uh -huh, uh -huh. Fíjate, como, como un profesionista, vamos a, a, a mencionar algunos casos, ¿no? Vamos a hablar de un médico. Uh -huh. Es una persona que estudia, se prepara, va muchos años a la universidad y, y luego la práctica y todo eso. Pero conforme va pasando el tiempo, se va consolidando su madurez académica sí, y su preparación de, de, de, de, de su profesión. Uh -huh. Y mucho... Significa o tiene que ver la práctica. La práctica, claro. La que práctica. Si sí. sí. no hay práctica, eh, no pasa nada. La práctica hace el maestro. Por ejemplo, sí. los, están los uh, corredores y los, los que nadan y, y los que levantan pesas Ajá. para las Olimpiadas. Sí. Yo nunca he estado en una Olimpiada físicamente, ni uh -huh. eh, nunca he participado tampoco. Uh -huh. Eh, pero podemos ver cómo se entrenan, uh -huh. se capacitan. Y ya en, en el caso de ellos, de, de los deportistas uh -huh. que van a, a las Olimpiadas uh -huh. representando sus, sus, sus países, uh -huh. este, eh, hay otro punto importante que les enseñan, sí. la salud y la nutrición. Uh -huh. La salud y la nutrición. La salud sí. y la nutrición porque van unidos uno con otro. Eh, como Para una familia se requiere de la unión de un hombre con una mujer uh -huh. para que pueda, puedan procrear sí. y puedan forjar una claro, familia, ¿verdad? Claro. Pero también hablando de la familia, pues también hay, hay otra situación ahí que tiene que haber una madurez espiritual para poder hacer las cosas de la manera más correcta. Así es, así es. Y para es. educar a los hijos uh -huh. de la manera más correcta posible. Claro, así y es. Y así nos vamos en cuanto a la educación y nos vamos en, en todas las cosas de la vida. Eh, la necesidad de, de una preparación. Sí, sí, sí, cómo no. Si sí, es que es muy importante... este. Cuando cuando ya se une uno en matrimonio y vienen los hijos y todo eso, este, darle darles lo mejor, uh -huh. lo mejor de nosotros, ¿verdad? A nuestros hijos. Y, y, y yo creo que uh, lo mejor, pues claro, es, es el amor, uh -huh. es este... Eh, la atención, la atención, sí, el, o sea, el, el ejemplo, el ejemplo, el Ajá. ejemplo que uno les dé, vea cómo, como tú eres, como yo soy, este, las cuestiones, este, básicas morales y espirituales y, y todo, cómo los vamos a conducir en, en, en el camino de la vida. Exacto. Este, los, los buenos ejemplos, o sea, eh, marcan, las vidas. marcan, mar, marcan la, la vida, la diferencia. Así es. Entonces, este sí es muy importante el, el ejemplo que uh -huh. los padres les demos a los hijos. Así es. Uh -huh. Ahora, aquí estamos hablando de cómo lograr la madurez espiritual. Uh -huh. Si yo te pregunto a ti, mi amada, si yo te pregunto a ti, mi amado. ¿Tú qué pudieras decir con respecto a la madurez espiritual? ¿Qué, qué, qué serían los puntos claves para lograr obtener una, pues, una madurez espiritual? Uh -huh. eh, pues... Eh, me, me llama la atención un, un correo que, que recibí... Eh, de una personita eh, que por algunos días no nos vio nuestros videos. Porque ella tiene como ocho años de estarnos viendo. Oh, fíjate. Ah, <risa> va a eh, señor y, y, y Ella vive allá en, en el Estado de México, pero es de Oaxaca. Ajá. Eh, por lo que me decían en, en su correo. Ajá. Eh, Micaela, este... Mm. Eh, y, y me decía que, que ella no estaba acudiendo a, a un templo. Ah, ok. Eh, simplemente se ha estado alimentando con el alimento que nosotros proporcionamos uh -huh. vía eh, internet. Sí. Eh, y porque también ve, me, me supongo, más, más programas, ¿no? Ve más, más, más videos. Sí, sí. Pero eh, este alimento lo quiero yo comparar porque yo estoy metido en lo mismo sí sí no deben ser como querer comer de lo que venden en la tienda uh -huh. claro qué venden en la tienda pues papitas frititos sí, doraditos pues, eh, refrescos chocolatitos la... de... Eh, Todas las tentaciones atractivas que o sea, no son de provecho para que en, en un momento dado no, no tienen te quitan el hambre, te quitan, el, pero nada más. Eh, exacto. Entonces, me llamó la atención. Qué bueno que, que, que nuestros eh, videos que hacemos siempre tengan un buen contenido, siempre tengan buena razón. Amén. Y siempre tengan sí, de un ser. buen enfoque. Sí, amén. Pero no todo. Ahí es donde entra el problema. Uh -huh. No todo lo que está en la internet podríamos considerar que es puro alimento sólido. Pues no. No, no, no. No, no, no podemos no, decir no, eso. No, no, claro que no. Porque hay, amados, hay de todo. Sí, sí, sí, sí. Hay bueno, hay regular, hay malo. Y hay muy malo sí. y hay pésimo que ni debiera estar. Sí, pues es que es como un río revuelto en una inundación que lleva de todo. Ahí va de todo, es, exacto. Ahí entonces, va de todo. Y ahí entra un, un, un tema bien importante: el, el poder discernir. El discernimiento, el discernimiento, muy importante, muy importante. Tú sabes que yo en ese sentido. Sí, no, no, no, este, <risa> Me fijo mucho en los pequeños sí, detalles. en los detalles, claro. Aún sí. en los pequeños detalles. Y, y te así he preguntado, es. a ver, así, porque te, te enseño, por ejemplo, el teléfono, ¿no? A ver, dime dónde está aquí palabra de Dios. Uh -huh. Sí, el pensamiento está muy bonito, uh -huh. pero no hay palabra de Dios. Uh -huh. Uh -huh. O sea, que la persona que lo puso copió y pegó y, y se fue. Sí. Sí, sí. A lo mejor tienen miles o millones de, de me gusta, uh -huh. pero no es palabra de Dios. Claro, no, no, no. Es un pensamiento bonito, sí. De que Dios te bendice, eh, uh, son de los que más hay, ¿verdad? Sí. Pero son sí, de los sí. que menos tienen una base bíblica. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un saludo muy común. Sí. El que Dios te bendiga Y, uh -huh. y, y, y no lleva Nada que, que, que, que lleve al concepto real De esa bendición Exacto Entonces Es muy fácil Así equivocarnos es. en, en ese sentido uh -huh. Pues como si compras Una bolsa de papitas o de frititos O de lo que sea Pues y tomas un refresco pues sí, de, de momento de, Ay, qué, qué rico están uh -huh. Porque los he comido ¿puedo claro, decir? sí, ¿No? claro ay, no, Están sabrosos, ¿no? Sí, cómo no O, o te estás comiéndote eh, un pan eh, Unas conchitas de chocolate Por ejemplo, con un cafecito Pues no, pues, te van a gustar pues, <risa> claro. Bueno, a mí me gustan las conchitas de, de chocolate <risa> También las blancas, ¿no? Pero, eh, eh, pero la, las de chocolate me, me encantan uh -huh pero las como muy de vez en cuando porque pues, pues, no. pues no, no es la nutrición que yo necesito. No, no, no, no, claro. Entonces, es como lo que yo veo a veces en la internet. Sí, vemos cosas, como no? Aquí en esta pantalla que ustedes están viendo, ¿ustedes uh -huh. nos se imaginan todo lo que hemos visto? Por ejemplo, de películas cristianas, no cristianas, eh, notas, noticias. Eh, Documentales. Eh, eh, sí. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos un, un, una, un aparatito, este, este que está aquí, este que está aquí, es una Apple TV, es el, el nuevo que, que, que nos pidieron que, que usáramos, que cambió el, el, el, el control. El, el control. este Pero así como pongo también estos, estos videos, sí. que hay pura música instrumental y pasajes o paisajes sí. muy, muy bonitos. Eh, a veces son para, cascadas, a veces son eh, unas panorámicas preciosas. Eh, de, de relajamiento, hay, de hay, hay mucho, mucho. De, para poder leer y estar meditando. Y... Entonces yo selecciono uh -huh. lo que quiero ver. Entonces, para poder crecer espiritualmente, tenemos que seleccionar sí. lo que vamos a ver o, o nos vamos a comer Exacto. O, con lo que nos vamos a nutrir. Y la mejor, la mejor medicina, el mejor alimento, aquí está, uh -huh. la Biblia, la palabra sí. de Dios. Si tú te alimentas con esto, en buena hora, sí. magnífico. Pero también depende de dónde estamos yendo como grupo, uh -huh, uh -huh. Sí, como sí, congregación, claro, claro. dónde nos congregamos, si sí. es que nos congregamos en algún lugar. Exacto. Porque no todos los que predican o predicamos son buenos, buenas doctrinas. Exacto, no, no todos. Porque también hay, hay una variedad inmensa de doctrinas. Sí, se inclina para un lado, para otro lado, en fin. Hay unos que están sin rumbo y otros están con buenos rumbos y otros están que de, de, ni hablar para qué. Sí. Ok, entonces. ¿Cómo, ¿Cómo poder nosotros discernir cuál doctrina sí y cuál doctrina no? Uh -huh. Pues la que más se apega a las Sagradas Escrituras. Claro, claro por eso, por eso este, el Señor nos habla ahí en, en, en Deuteronomio, ¿verdad?, del, del Gran Mandamiento. Uh -huh. este, entonces, eh, eh, dice estos pues son los mandamientos es, lo, lo leímos esto ayer antier, los decretos que Jehová vuestro Dios mandó uh -huh. que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a, pues, a pues, tomarla ¿eh? uh -huh. sí. entonces para que temas a Jehová tu Dios es muy importante temer a, a, al Señor o sea tener respeto reverencia uh -huh. eh, entonces guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados uh -huh. y, y, y para que te vaya bien en la tierra, ¿verdad? Entonces, este... Um, nos, nos dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siempre nos habla al corazón. Al corazón, siempre, con, siempre, Porque siempre. ahí están los, los buenos pensamientos y los malos. Todo depende, ¿verdad? De, de cómo esté la persona. Sí. Entonces, a, a, así es la situación. Bueno, ahorita, en cuanto, a los, en cuanto a los matrimonios. Sí. Esa. Ya una descompostura tremenda ¿Por qué? Porque las leyes Sí, sí Las leyes han, han estado cambiando En muchos países En muchísimos Donde ya pueden permitir Que hombre con hombre, mujer con mujer Se puedan casar E incluso que puedan adoptar sí, Porque así sí. no pueden tener familia Pero pueden no, adoptar pues no. ¿Por qué? Porque las leyes se nos están actualizando Pero Qué buen ejemplo pueden estar dando a esa criatura, uh -huh. que es la inocente. Exacto, exacto. ¿Y, y cómo va a crecer? ¿Cómo, cómo va a madurar es, esa personita? Sí. Y las autoridades no pensaron en eso. No, pues no. ¿Por qué? Porque, para ¿Qué empezar, pensar? la cuestión moral de ellos anda. Por la calle de la amargura, pues sí. Sí, sí, La sacaron allá del basurero, allá del público, allá donde, donde está. Los desechos totales. Sí. Entonces, ¿quiénes están aplicando las leyes? ¿Quiénes son los que están modificando las leyes? ¿Quiénes son los, los que están implantando las leyes? No, pues, son verdaderamente personas con la capacidad, vamos a, a llamarle la, la correcta, la digna, la la, la de buen principio uh -huh, uh -huh. pues no. si ellos andan mal pues, pues no van a andar haciendo cosas buenas porque, porque no andan bien si hacen, ¿no? hacen este, uh, su, su juramentos, no, sus juramentos uh -huh. sus este, juramentos en la Biblia cuando lo nombran este a, a, veces, a sí. veces sí este pero pues no no se meten a la Biblia no la leen <risa> no, pues, <sí. risa> Es pues como cuando sí. un presidente lo. A, a, a, al menos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, pues sí, sí, sí, juegan sobre la Biblia. Pero ¿hasta dónde se apegan a la Biblia? Eh, eh, ahí está el. ¿Hasta dónde, ¿verdad? Eh, ahí. ¿Por qué? Porque pues, también hay cada doctrina que, que son muy permisivas. Sí. Ok. Entonces, estamos hablando aquí como una reflexión uh -huh. de cómo lograr la madurez espiritual. Estamos, estamos hablando de, de que cómo vamos a lograr estar en esa condición espiritual correcta para poder agradar al, al Señor. Al Señor, amén Estar en obediencia. porque Bueno, tengo aquí un pasaje eh, en Mateo. Sí. Capítulo 7 verso 21 eh, el título de, de, de, de, de, este, de, de este pedazo de, del 22 y 23 se llama, Nunca os conocí. Uh -huh. sí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. La voluntad del Padre. La voluntad del Padre. El que el hace la cielos. voluntad del Padre. Uh -huh. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ajá. Y entonces les declararé: Nunca, Nunca os conocí no apartados de mí, hacedores de maldad. Y, y le llama hacedores de, hacedores de maldad. Y si nos vamos a ir al Lucas, sí. también está más o menos sí. con el mismo perfil. Sí. Entonces acaso todos los matrimonios por ser un matrimonio uh -huh. que se conocieron eh, se gustaron se casaron eh, todos los matrimonios están viviendo de la manera más correcta pues no porque si el hombre o la mujer pues eh, tiene sus salidas eh, Sí, pues... A, eh, a, a, a, a, a, tienen uh, otras relaciones aparte. Eh, a, a, a, no están fuera en de... vicios. Están... Pues no son ni siquiera el buen ejemplo para los hijos cuando se llegan a tener. Así es. ¿Por qué? Porque no ha habido la madurez moral y espiritual. Las dos. La moral sí. y la espiritual. Para poder estar guiando a una familia. Sí, así es. Porque to de, todo depende también mucho de... De las amistades con quien te juntes, con quien platicas, este, eh, porque, o sea, si, si esas personas, este, pues, les gustan las todas las cosas de, de este mundo, pues, no no, no tienen el, el, el conocimiento de las cosas de Dios, pues, o sea, la, las prácticas de, de este mundo no no no te llevan a, a sí. ningún lado. Dices que me acordaba de, de un dicho popular, dime con quién andas. Y te diré quién es. Exacto Ahí Con los ojos se juntan o ya se enseña. Entonces eh, Pues sí Es que en realidad así es No hay, no hay buenos ejemplos no, no hay buena moral No, no, no hay un, un recato O sea ¿por qué? Porque así se maneja este mundo Así es Entonces para ya ir avanzando sobre el tema uh -huh. cómo lograr la madurez espiritual. ¿Qué crees entonces que, que sea necesario hacer? Estamos ya hablando de la madurez espiritual. Uh -huh. Independientemente de la madurez en todos los sentidos, en todas las áreas, en, en, en, todo, en, todo, en todo lo que haya que tener una en madurez. Entonces, es requerido ser sensatos. Claro. Ser entendidos y querer aprender. Así es. Es como el deportista que hablaba en un principio de los que van a ir a las competencias, por ejemplo, eh, mundiales, eh, como las Olimpiadas y cosas por el estilo. Tienen muchos requisitos. Uh -huh, uh -huh. Hay unas reglas muy pesadas para, para los deportistas Sí Porque tienen que cuidar muchos aspectos Así es, así es No pueden tomar, no pueden fumar, no se pueden drogar eh, No pueden o sea, dejar tienen, de estar en las prácticas y todo eso Porque que si una, no, no una, van a poder ser una, buenos representantes Una, una disciplina eh, muy, muy muy buena para sí. poder... este. Seguir en eso Exacto, entonces Pero eso les va dando una madurez Sí eh, Definitivamente hay, hay cosas que, que, que requieren de, de mucha atención uh -huh. eh, Ahorita me recuerdo de Por ejemplo, los, los que juegan golf Este... Para meter esa pelotita uh -huh. en un hoyito que está a cierta distancia sí, y que caiga de un solo golpe, no se requiere una práctica enorme que muy poquitos lo logran en más de un hoyo. Oh, sí. O sea, es oh. uh, algo bien, bien difícil. Hay, hay las... Um, eh, de, de, de pura chiripas las, las chiripadas <risa> de hecho así con esa sí, de esa sí, manera sí, sí, sí. y se los digo porque uno de nuestros nietos hizo una de esas estaba entrenándose él, Iba él, él apenas él, él, empezando y boom que le da y, y un boom guau ¿Wow? wow. se sorprendieron los que estaban ahí guau wow. un solo golpe lo metió ahí al hoyo Pero no lo volvió sí. a hacer ¿Por qué? Porque fue una de esas, eh, esas que, que... Eh, eh, Chiripadas que, que, que solamente una vez en la vida suceden Ok uh -huh, uh -huh. Pero cuando hay esa disciplina Cuando hay ese esa entrenamiento práctica, Esa práctica ese entrenamiento, sí. Puedes ir a grandes torneos uh -huh. Y puedes tener Buen, buenos frutos sí sí sí sí y los hay de definitivamente que, sí eh, estaba viendo precisamente sobre el gol eh, eh, pues le, le dieron les, den, les dan un, un saco Ajá. este que, que les, eh, se les reconoce como campeones de, de, de ese torneo Ajá. pero en las últimas eh, cosas que tuvo que que, que insertarla en la vuelta. Que, que aventar. Cerquita, se, le dio la, la vuelta la, la, la, la, al hoyo, y, como quiera, la puntuación que llevaba era muy buena. Sí. Y, y, y, y lo, le, le pusieron su saquito. Ajá. Este, entonces, aún los profesionales, ¿Mm? a veces vayan. Oh, sí, sí, sí. Entonces. Lo que quiere decir que no somos perfectos en no, cierta forma. No, no, no, Dios claro, nos llama no. a perfección, ¿eh? ojo. Perfeccionarnos necesitamos perfe Perfeccionarnos cada día. Cada necesitamos día. esa madurez espiritual. Cada día ser mejores. Para cada, sí. Exacto. Para que cada día podamos ser mejores. Sí, sí, sí. Y vamos a estar ahora ahí en, en el capítulo 2 eh, de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Porque ya, ya les queremos dar la, la receta eh, espiritual. Uh -huh. ¿Cómo lograr la madurez espiritual? Uh -huh. Y aquí uh -huh. en la Biblia uh -huh. encontramos una receta estupenda que ojalá que te pueda eh, servir. Sí. Porque si las logras, uh -huh. como decimos en el rancho, ya la hiciste. Sí, claro. Ok. Claro. Verso 1 del capítulo 2. Dice... Deseando pues toda malicia. No. Y esta es la palabra, ¿sí? No, no, en el capítulo 2, pero el verso 1, eh, de Primera de Pedro. Primera de Pedro, verso 2, sí, verso 1. De, desechando. Toda malicia, todo engaño y pocas Ah, ok, well, ok. De y desechando dos. pues. Y todas las detracciones, ¿sí? sí Desead como niños recién nacidos Ajá. la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ajá. Así es. Entonces. Eh, se fue la imagen. Eh, ay, Aquí a mí se me fue Se fue la imagen. La, la, la señal. A ver. Aquí ahí estamos. Está, ahí está. Aquí estamos. Eh, al poner la Biblia aquí se me el, son, son cosas sí. muy, muy sensibles. <ríe> sí. Entonces, fíjense bien lo que dice aquí la, la, la Biblia. Deseando, pues, dese, perdón, desechando, uh -huh. de, desechando, pues, toda malicia. Todo engaño. Todo engaño hipocresía. Envidias. Y todas las detracciones uh -huh. uh -huh. Decían como niños Decían como niños recién nacidos uh -huh. Tenemos que decir como Un niño recién nacido La leche La leche espiritual no adulterada No adulterada ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? Las la... Las mamás saben de esto la que les claro. dan a ellas mismas. Claro, claro. Dios las creó. Viene, nomás... nomás <ríe> ¡Ay, ay <el ríe> señor! Qué, ¡Qué maravilloso es! Es algo maravilloso, de veras, de veras. El señor es grande y maravilloso. Cuando se lanza esa criatura con esa leche materna... Ajá. ¡Ay, cuidado! Sí, sí, este... Cuidado, porque pueden ser genios. Sí. Está... Entonces, ahí la mujer también tiene que estar preparada para poder crear esa sí. leche con la que va a crear su criaturita uh -huh. para que salga un Sansón, por así decirlo. Sí, sí. Porque... Pero con la sabiduría de un salón Ajá, sí, sí, así es, este, um, tiene uno que alimentarse bien porque esa leche, este, es lo que les va a proteger de, de de todos los. Uh, um, pues problema, de problemas de, de salud. Exacto. Que sus defensas estén, estén Bien arriba. arriba. Entonces las la de uno tienen que estar arriba. Para que tú puedas <risa> para dar, poder transmitir. Eh, exacto. Sí, sí. O si tú te alimentas con puro alimento chatarra. Pues no, pues para nada. Pobre la criatura, pues ya, ya la mandas al carajo como dicen. Sí, pues sí. ¿Por qué? Porque de dónde iba a traer la criatura. Eh, eh, una buena leche espiritual, digo, ma materna. Sí. Si tú no la estás procreando, no no, no, no la estás creando, creando. Eh, uh -huh. eh, tu, tu, tu lechería no, no, no estaba funcionando bien. ¿Por <risa> pues qué? Sí. Porque pues, la alimentación que estaba tomando, la, la que va a, a crear esa leche, uh -huh. pues estaba comiendo basura. Sí. Se droga, se alcoholiza y... No, pues pobre criatura. No, no, no, no, no. qué barbaridad. Eh, entonces dice aquí. Decía como... Eh, como niños niño, recién, recién nacidos. Nacido, la leche espiritual. La leche espiritual no adulterada. Uh -huh. para que ¿Y qué ella, más dice? Para que por ella creéis para, el, para salvación. Para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, la leche espiritual no adulterada es la palabra también. Amén. Nos explicamos. Uh -huh. Si queremos tener o lograr una madurez espiritual... Tenemos que alimentarnos de esta leche que no está adulterada. Ahora, debo de aclarar algo. Dependiendo de la doctrina que se tenga, uh -huh. es la interpretación que se le va a dar a, a las Sagradas Escrituras. Por eso, eso es yo menciono mucho esto. El discernimiento. Que no te prediquen con el teléfono o que no te prediquen con la tableta. No, que, que te prediques con la palabra y que tú tengas la capacidad de discernir uh -huh, uh -huh. si lo que te están dando es un buen alimento. Claro. ¿Por qué? Porque en la vida del Señor, como dicen por ahí, como dicho, hay de todo. Tenemos de todo. Uh -huh. Hay bueno, hay malo y hay peor. Sí. Entonces, sí tenemos que discernir. Por eso es bien importante que nosotros sepamos. ¿Qué estamos leyendo? Claro. ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué alimento se nos está dando? Y yo pues eso digo a los pastores, por favor, prediquen con la Biblia. Uh -huh. Y sean uh -huh. lo más exactos posibles para dar... Puede ser sí. un mensaje fuerte si es que es reflexivo. Pero si es nada más para mantener ahí a la gente, eh, pues... Sí, ya no, no sea nada no, no, más no, ese no. el motivo Sino no, tiene no, no, que haber así. una buena y verdadera razón Amén, así es Y hay una buena y excelente razón Que lo vamos a ver ahorita más adelantito uh -huh. Porque dice aquí en el verso 3 Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor O sea, el Señor es benigno pues, el, el Señor es, es bueno es, y Él quiere lo mejor para, sí, para nosotros Así es uh -huh. Entonces es bien importante que estemos bien, bien, bien, bien, bien, bien conscientes de cómo estamos alimentándonos para poder alimentar. Sí, sí, sí, claro. Entonces, gracias Mar por estar eh, con nosotros. Dios te bendiga Mar. Bendiciones. Tú sabes Bendiciones. de niños, ¿verdad? Bueno. bueno, qué bueno. Este, Entonces... ¿A qué estamos llamados cuando nosotros podemos crecer espiritualmente? ¿A qué estamos nosotros llamados? ¿Ves la, la, la importancia de esto. Uh -huh. Uh -huh. La gran importancia que tiene el estar nosotros bien nutridos, uh -huh. bien alimentados, bien, bien, bien capacitados, por así decirlo, espiritualmente, uh -huh. amén, a amén. través de, de las Sagradas Escrituras. Uh -huh. Amén, amén. Es porque el verso 9 y 10 nos dan toda una extraordinaria enseñanza, porque tenemos que alimentarnos con esa leche espiritual, espiritual no, no adulterada. Amén, así es. Como o esa madre sea, sí. que, que alimenta a su bebé ajá, ajá. y que ella toma sus uh, buenos alimentos, uh, se cuida, se guarda uh, de, de, de muchas cosas sí, sí. Uh, y su cuerpo va a poder crear esa leche, uh -huh. la va a poder producir, y entonces cuando se la da a su, a su criatura, ¿no? Pues esa criatura está recibiendo sí, una excelente leche. Tener todas las defensas, sí. En, entonces, nosotros estamos llamados a algo bien, bien importante, y lo vamos a ver ahí en el Santo. Amén, nos dice así, mas vosotros sois linaje escogido. Aleluya. Un ah, real hallelujah. sacerdocio. Fíjense bien. Linaje escogido. Nosotros, dice la escritura, estamos llamados uh -huh. a ser un linaje escogido. Uh -huh. ¡Wow! Así es. Como si la madre hubiera escogido a su hijo para alimentarlo. O sea, es decir, yo voy a tener a este bebé, lo sí. voy a escoger bien y lo voy a alimentar bien. Así es, así es. Entonces, ¿Qué pasaría si, si pudiéramos hacer eso físicamente? Uh -huh. ¿Tendrías un genio? Sí, sí, pues sí. ¿Tendrías puro genio nada más en, la, en, en tu familia? Uh -huh. Ok. Pero espiritualmente lo podemos hacer. Porque estamos llamados sí. para hacer un linaje escogido. ¿Qué sí, más? amén. Dice una nación santa. Una... una real sacerdocio. Un real sacerdocio. Uh -huh. Y en la familia el padre viene a ser el sacerdote el sacer de esa familia. El sacerdote de la familia. Pero hay que ser como si fuéramos reales, mm -hmm. o sea, de la realeza. Mm -hmm. Así como los de allá de Inglaterra y, y de España, sí. donde hay realeza todavía. Sí. Mm -hmm. Entonces, es, es, es bien, bien importante, es bien, bien importante, importante, importante. Que es, esa situación, de que nosotros uh -huh. podamos eh, estar eh, en esa condición de poder dar eh, eh, esa ese, postura y, y esa posición. Ese alimento. Es a, ese son. alimento. Uh -huh. Uh -huh. Y Dios dice nación, santa. nación ah, santa. También estamos llamados a ser una nación santa. Nación ¿Qué es una nación santa? santa. Nos, que nuestras vidas tienen que ser santificadas. Santificadas, sí, por, por la eh, palabra. Entonces, si nosotros vamos a ser también santificados, uh -huh. pues nuestra sentencia también va, va, va, va a estar santificada. Amén. Ok. Así es. Y si adquirido por Dios. Uh -huh. Uh -huh, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ah, aleluya. Entonces, así es. ¿Viste qué bonito nos lo dice aquí? Pueblo aquí, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de las tinieblas a la luz Ayúl. Ayúl. admirable. Ayúl. admirable. Amén. Maravilloso, maravilloso. ¿Por qué? Pues en mi caso, déjenme ponerme como, como un ejemplo aquí, porque yo lo viví, uh -huh. yo en un mundo... Todo torcido. Pues sí, pues como, como anda una persona... Sin, ...sin el conocimiento de Dios. O sea... Exacto. Pero me encontré una nodriza... ...diferente. Me empezó a preparar... ...no con la leche materna... ¿verdad? ...porque ella ya estaba no. grandecito yo. Pero sí... ...con sus oraciones... Con su devoción que empezó a, a resurgir en ella. Porque el también señor, no, no andaba muy bien. ¿eh? Por la gracia de Dios, porque sentí, sentí el, el llamado del Señor. Y, y pero bueno, de chiquita ahí... había aprendido, se había desviado. Me conoció a mí, peor todavía. Pero <risa> llegó el momento en el que ya tenía sus criaturas. Y dijo, no, aquí me falta algo. Claro sí, sí, este, así es. Por así eso es. ella le puso a hablar por mí y mire que Dios le contestó. Y aquí estamos. Gloria al Señor. Y aquí estamos. Bendito es. sea el Señor por Ahí ella. influyó mucho mi madre porque ella ese, eh, se inició en el camino del Señor y ella pues nos, nos hablaba, nos invitaba y, y fuimos a la iglesia mucho, ¿verdad? cuando estábamos chiquillos y pero ya crece uno y, y, y te desbalagas, te desvías y. Mm -hmm. Eh, porque el mundo te, te ofrece cosas uh, atractivas y, y así está ahorita eh, este el mundo. mundo. Así es. Pero hay un, hay un momento en que el Señor llega a tu corazón, a tu vida, Ajá. y ahí es donde te, te doblegas y le pides perdón al Señor y derramas lágrimas y, y, y todo, y ahí es donde el Señor Ajá. te toca, pone... Tu, su mano de poder en ti y ahí es donde empieza a haber un cambio en la vida de la persona. Y así, así empecé yo y empecé a orar por, por ti y el, el anhelo, el, anhelo el, el deseo que yo tenía en mi corazón era de volver a, a, a las cosas de él en su camino eh, y que me concediera el privilegio de de iniciarme con mis hijos en, en la casa del Señor. Uh -huh. y, y así fue como el Señor me lo concedió, como yo se lo pedí. Y bueno, bendito sea el Señor. Que el Señor, alcance, Señor. Sí, bendición. claro, claro. Amén. Ok. Entonces, y ya para finalizar, lo que llevaban 39 minutos. Es increíble. Sí. Verso 10. A ver, vamos ¿Vosotros? a ver. El verso 10 uh -huh. dice... Um, mas vosotros, dice que en otro tiempo no erais pueblo. Yo no era pueblo de Dios. Uh -huh. porque no, yo, yo vivía, yo, yo era de otro pueblo. <ríe> yo no era, no era del de Dios. Del otro pueblo. <ríe> era otro pueblo. <ríe> el pueblo de, de bueno, sí, ¿para qué se sí, lo tiene? El pueblo sin el conocimiento de Dios. Uh -huh. Pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Pero ahora, ahora, habéis alcanzado misericordia. Y por eso estamos haciendo lo que hacemos. Uh -huh. Así, punto. O sea, por eso les dije que voy a poner como ejemplo. Sí. Porque yo fui de los que vivimos todos torcidos. Quizás no tanto como otros. Porque nunca hice a las drogas, y ni a mucho alcohol, y ni sí. nada de esas cosas. Pero... Tampoco no, estaba viviendo una vida, una vida espiritual. Una vida natural sin el Señor. ¿Sí? Entonces, por un lado, porque mi padre pues, era... Él nunca tomó, nunca fumó. Uh -huh. este, y y no, no, no conocía de las cosas de, del Señor, este, porque no, no las conocía. Uh -huh. este, y más en aquellos años, pues era más un poco, un más, poco más complicado uh -huh. este porque y nomás imagínense más de 80 años atrás no no pues era una situación muy muy muy diferente entonces eh, pero si queremos lograr la madurez espiritual aquí con las sagradas escrituras tienes el mejor alimento que tú puedas tomar todo los amén, días. Amén, amén, así es. Y al, y al estar ya tomando el alimento, y al estar orando, y al estar meditando, tú también vas a poder hacer lo que nosotros estamos haciendo, y está mejor. Y le pido al Señor que te use más que a mí. Sí, amén. Es, es necesario. Que te use, no, no, nomás déjate usar. Nada más que para que te enseñes a nadar, tienes que lanzarte el agua. Porque si no te metes al albergue, no, no, no, no, no, no te vas a enseñar a nadar. Pues sí, así es. Así Porque es. aquí haciendo así, que así así, así, así, pero si no te metes al agua, no te vas a enseñar a nadar. Uh -huh. Necesitas meterte. O sea, necesitas meterte, zambullirte en las cosas espirituales. amén, amén. Para que es. puedas enseñarte. Definitivamente, si no, definitivamente. Que señor no lo vas a lograr. Toque tu vida, toque tu corazón y, y pedirle al Señor de todo corazón, eh, o sea, que él, él venga a tu vida y que te dé ese anhelo y ese deseo en tu corazón de, de conocerle más a través de las escrituras, de estar en esa comunión con Él a través de la oración y poder ir, ir compartiendo y, y ser, ser obediente. Así es. Ser obediente. Voy a entrenar conmigo. O sea, pues otra no es más de como, como ejemplo. Uh -huh. no, no es correcto no es lo que estoy haciendo, pero en eh, lugar de hablar de Juan, pues a lo mejor hablo de mí. <risa> y dije, Juan, nomás por decir un nombre. Yo jamás pensé que un día iba a estar haciendo lo que estoy haciendo. A lo mejor a ti te puede estar pasando lo mismo, uh -huh. que tú no te veas como un predicador que puede estar ganando almas para el Señor, dirigiéndoles que el Señor te use eh, en todas las facetas de, de, de, de lo que es la, las sagradas escrituras que tú puedas orar por las personas, que las personas puedan tener algún tipo de cambio en sus vidas, en, en la vida espiritual, en su vida física, eh, que puedan ser sanados Que puedan ser cambiados Que puedan pueden ser transformados que, que, que, que les puedas dar una enseñanza en, Entonces y, Imagínate Dios usándote también a ti Maravilloso es que No hay, no hay ningún motivo Por el cual eso no pudiera Acontecer o, o suceder Exacto. Si tú te lanzas Vas a lograrlo Uh -huh. Así es. Pero pues tienes que lanzarte. Así te quieres enseñar a nadar. Así es. Métete al agua. Y si tienes quien te guía ahí, ¿Cómo? me de así, a así, a las... eh, pues sí. A nosotros eh, al a, a mismo golfete que le debo de nuestro nieto, nosotros nos fuimos llevando a, a sus clases de natación. Y. Pues eh, me gustaba que, que lo que le estaban enseñando a la criatura, porque en su casa tiene una, una piscina, tiene una, una, una alberca. Y, y en la escuela, después entró en las competencias de, de natación. No para olimpiadas nada, pero en la escuela, como clase, también le, le dieron una, unas clases de natación. Ella sabía nadar, pero. Ahí se mejoró todavía más todo el, el niño O uh -huh. el jovencito pues ya, ya, ya no es un niño Pero A lo que me estoy refiriendo es que Qué importante es Cuando empezamos a practicar algo sí. Y que lo podemos desarrollar Y nunca sabemos Hasta dónde podemos llegar Así es, amén no, Yo no, nunca no, no. Me, me vi no, no en esa condición De estar pues si hablo de horas de radio, por ejemplo. No, pues ya. Miles de horas de, de, de radio. Uh -huh. Y en video, pues también ya son miles de horas, ¿sí? Porque eh, ya, son ya, ya, ya tenemos más de 800, 900 uh -huh. videos puestos en, en YouTube y en todas las plataformas. Y pues... Te doy honra y damos gloria y damos amén, alabanza amén, por lo es. que el Alabado Señor ha hecho con nuestras el vidas. Señor. Y algo que es bien importante para mí, pues hablando de, de nosotros, de que lo Entonces, estamos haciendo juntos, mi esposo y yo. Amén. Yo he visto muchos amén, predicadores, pero son, son ellos nada más solos, o ella o él. Pero juntos, así, el nombre no del muchos, Señor. No muchos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿valió la pena la oración de mi, de, de mi esposa? Pues claro amén, que sí. Amén, claro que sí. Yo no lo podría dejar aparte, <risa> sino incluidos los dos en el ministerio, y ser usados por el Señor. Amén, amén, así es. A veces ella me lo saca bien, algunos señor. textos que, que, que, que sí. no, no los hayamos platicado. Uh -huh. Y me gusta cómo, cómo, cómo reacciona ella. Uh -huh. Entonces, esto quiere decir que estamos en la misma sintonía. <coughs> amén, amén. Entonces, eso, es. Eso, eso es bien importante, mi amado y mi amada. Y como me gusta mucho su voz, pues voy a pedir que ella termine con una oración. Para bendecirte a ti. ¿Quieres la bendición? Bueno, pues recíbela. Amén. Recíbela. Recibe la salud, amén. recibe ese crecimiento espiritual y recibe todo lo que tenga falta delante del Altísimo. Y por la fe, simplemente recíbelo, recíbelo. Amén. Y, Padre, y... le alabamos, le glorificamos, sí, señor, señor, en este momento, Señor, dándole la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, por su bendita palabra, Señor, que usted nos da, Señor, en este momento, pidiéndole, Señor, en el nombre de su Hijo amado, que este, este mensaje, Señor, llegue a muchas vidas, a muchos corazones, Padre Santo, y que aquellas personas que todavía no le conocen, Padre, puedan abrir su, su corazón, Señor, que puedan aceptarle en sus vidas, Padre, para que haya sí, un cambio, Señor. En sus vidas, pero que lo hagan con todo su corazón, con un anhelo ferviente de, de conocerle más y de poder compartir, Señor, estos videos, esta palabra, Padre Santo, como usted, Señor, nos, nos dice en su palabra, Señor, Hijo mío, si recibieres mis palabras y si mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia Aleluya. dieres su voz, si como a la plata le buscares y lo escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios, Aleluya. porque Jehová da la sabiduría,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 Todo buen camino cuando la sabiduría entrar en tu corazón. Gracias, Padre, por su bendita palabra, Señor. Y le pedimos, Padre, sí, que usted toque vidas, toque corazones, Padre. Y, y toque, Señor, uh, también en este momento a alguna persona o personas que estén eh, pasando por algún problema de salud, Padre mío. Que su poder, su, su Espíritu Santo vaya y pose y toque, Padre, y sane a las personas que estén ahorita viendo y escuchando, Señor, este video, Padre, porque nada imposible hay para usted. Usted, Amén. Señor, murió en la cruz del Calvario para venir a libertarnos, Señor, del pecado y venir a, a salvarnos de toda maldad, Padre mío. Toda enfermedad, cualquier cosa, Señor, que estemos pasando, para usted no hay nada imposible. Así Por es. eso, Señor, le pedimos en el nombre de su Hijo amado, que usted, Señor, toque, toque vidas, toque corazones, toque a los enfermos. Padre, toque, Señor, en el nombre poderoso de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén, amén. Amén. amén. Eh, bueno, pues se nos fue eh, aquí la las cucharadas Bien. ya vamos con más de 51 minutos pero bueno espero que esto les pueda ayudar y servir amén. véanlo repítanlo y compártanlo por sobre todas las cosas compartanlo permitan que otros también puedan eh, disfrutar de esto amén. Porque yo, yo lo siento como un manjar de parte del altísimo glorificado por lo que sea nos el nombre da, del señor Amén. amén Bendiciones. bendiciones, Mar, bendiciones Un fuerte bendiciones abrazo, Mar, Dios te bendiga Y sigue compartiendo Gracias y te amamos En el amor del Señor, a todos, a todos Les amamos, en el amor de Cristo Jesús Los que están ahorita y los que no están Y los que van así a estar y es, los que amén. En cualquier momento puedan ver Porque esto queda grabado Y lo ponemos en otras plataformas amén, así es. Y que Todos puedan ser bendecidos, bendecidos. De la misma manera Bendiciones, Bendiciones